están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video, a mi nuevo video en vivo. En este video voy a hablarte sobre estas dos palabras, hecho y hecho, así es, estas palabras son motivo de confusión y son eh, idénticas al momento de pronunciarlas. Como está indicado en el título en este video voy a enseñarte a diferenciar estas dos palabras hecho y hecho hecho con h y hecho sin h antes de comenzar quiero agradecer a todos los miembros de la familia de español real a todos eh, los miembros de la comunidad que me han preguntado sobre este tema así que el tema de hoy es este vamos a hablar de estas dos palabras de los significados y de las diferencias así que el, el objetivo de este video es ayudarte a diferenciar estas dos palabras y que el video te sirva como un ejercicio auditivo puedas escuchar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 que estas palabras son motivo de confusión incluso entre los hispanohablantes nativos sobre todo al momento de escribir ya que al hablar estas palabras son idénticas es decir tienen el mismo sonido la misma pronunciación sin embargo los problemas vienen al momento de escribir así que este es un primer punto eh, a resaltar ya que estas palabras son motivo de confusión sobre todo al momento de escribir bueno y eh, en español existen muchas palabras que se pronuncian igual pero se escriben de forma distinta a estas palabras se les llama homófonos a estos términos se le conoce como homófonos homófonos quiere simplemente decir que tienen el mismo sonido la palabra homófono está eh, conformada por dos vocablos homo que es igual y fonos que es voz o sonido así que literalmente quiere decir igual sonido bueno dicho todo esto eh, vamos a comenzar con la explicación de cada una de las palabras y también voy a eh, darte algunos ejemplos, ejemplos ilustrativos para que puedas eh, entender y comprender el sentido de estas palabras bueno voy a comenzar con la palabra hecho con h bueno el término hecho escrito con h puede corresponder a tres cosas o a tres eh, significados el primero es el que deriva del verbo hacer hacer como todos los verbos denota una acción y quiere decir realizar algo por ejemplo yo hago la tarea tú haces esto José realiza o hace un video, etcétera. Así que eh, hecho deriva del verbo hacer y algunos ejemplos para que puedas comprender. Hoy he hecho los deberes muy rápido. Hoy he hecho un video en directo. Paula ha hecho un gran trabajo en la empresa has hecho lo que te dije bueno como puedes notar se refiere al verbo hacer que quiere decir realizar una tarea una actividad o algo en general bueno eh, el segundo significado de hecho con H se refiere a un adjetivo por ejemplo el hermano de María ya es un hombre hecho y derecho José aunque iba con prisa dejó la cama hecha o dejó la hecha la cama esta mañana salí a correr y dejé la cama hecha quiere decir que eh, hecho que está todo en orden que eh, es un adjetivo en este caso y va con la letra H al inicio bueno dicho este segundo significado pasemos al tercer y último significado de la palabra hecho con H se refiere simplemente al sustantivo eh, masculino que significa cosa que sucede por ejemplo se molestó por el hecho de que no vinieras el hecho es que hemos solucionado el problema así que como puedes notar Hecho también se refiere a esto, a un hecho, a un acontecimiento. Por ejemplo, cuando se dice un hecho histórico, quiere decir una cosa que sucede, un acontecimiento. Así que, hispanohablante, estos son los tres eh, significados de hecho con H. También quiero, eh, para terminar, quiero incluir una cuarta a manera de de darte algo adicional que hecho también eh, se utiliza para reemplazar por ejemplo eh, las locuciones estas locuciones que se usan muy a menudo en español como efectivamente y en realidad me explico me explico con un ejemplo quería eh, José quería olvidarla de hecho intentó no volver a llamarla como puedes notar de hecho reemplaza a efectivamente o en realidad se trata de una locución que sirve para conectar eh, dos oraciones o dos ideas así que en este caso también se emplea hecho con h bueno esto es lo que corresponde a la palabra hecho con H. Pasemos enseguida a hecho sin H. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, comencemos con esta segunda parte de la lección de hoy. Hecho sin H eh, se utiliza cuando estamos hablando de, eh, en primer lugar, del verbo echar echar quiere decir agregar o también se puede referir a arrojar algo o a poner algo. Vamos a ver algunos ejemplos para que te quede más claro. Ejemplo, le echo sal a la carne. María me ha echado de su casa. Siempre echo los papeles a la papelera hay que echar la carta al buzón finalmente otro ejemplo Pedro siempre echa mucha azúcar al café bueno en este primer significado de hecho sin H como puedes notar simplemente eh, deriva del verbo echar otro significado es eh, aquel que eh, se refiere a echar a, cuando se quiere hablar de una acción o el comienzo de una acción más específicamente. Me explico con algunos ejemplos. Siempre se echa a reír en el momento más inoportuno. Luego de escuchar la historia de Ana casi me echo a llorar así que en español existe esta construcción que es me hecho a llorar, eh, me hecho a reír, eh, etcétera así que esa construcción hecho a algo generalmente una acción o el comienzo de una acción pues en este caso se emplea hecho sin h luego eh, un tercer significado de hecho sin H es el que se relaciona con las expresiones, con unas con las expresiones idiomáticas por ejemplo echar de menos, echar de menos quiere decir añorar, extrañar, ejemplos María eh, echa de menos a Juan ustedes eh, me han echado de menos así que como puedes notar esta construcción echar de menos es con echar hecho sin H te invito a ver en mi canal de YouTube expresiones con el verbo echar tengo muchas expresiones eh, tengo un video con muchas expresiones con este con esta palabra así que si quieres saber más a detalle puedes ver este video. lo encontrarás en mi canal de YouTube más expresiones con hecho por ejemplo hecho de menos como lo había dicho echar a perder que quiere decir estropear estropear por ejemplo Carlos siempre lo echa todo a perder quiere decir que siempre estropea todo echar una mano quiere decir colaborar, ayudar hecho a suerte o echar a la suerte echar atrás echar a suerte así que todas estas expresiones idiomáticas estas frases hechas con echar van sin h bueno hispanohablante esto eh, esta es la explicación sobre hecho y hecho con h y sin h así que espero que te haya servido el video de hoy es un video en el cual eh, el objetivo era y es este explicarte los significados de estas palabras así como la diferencia de este modo vas a poder diferenciar estas palabras eh, te recuerdo usa siempre expresiones frases hechas, modismos, refranes, ya que de este modo tu español va a sonar más auténtico, más real. Te vas a acercar a un hispanohablante nativo, así que es muy importante que conozcas estas palabras, que sepas qué significan y sobre todo que las uses. Con este eh, video vas a saber cuándo usar una o la otra. Para terminar quiero invitarte a escribir debajo, escribe ejemplos, oraciones con estas palabras hecho y hecho, de este modo eh, me vas a dejar saber si entendiste, si comprendiste el sentido de cada uno, de, de cada una de estas palabras. También quiero dejarte un dicho popular que es muy utilizado en español y quiero invitarte a escribir debajo si va eh, la palabra hecho dentro de este refrán si va con h o sin h ¿estás listo? bueno el, el refrán dice así del dicho al hecho hay mucho trecho te repito del dicho al hecho hay mucho trecho según tú, hecho dentro de, esta, de este refrán va con H o sin H. Escribe debajo. Te invito a que me respondas en los comentarios. Yo voy a leer todos los comentarios y voy a responderte con mucho gusto. Bueno hispanohablante, espero que te haya gustado el video de hoy. Si te gustó, compártelo, deditos hacia arriba, dale me gusta. Compártelo con tus amigos y con otras personas que puedan beneficiarse de esta explicación, de esta información muy valiosa. Estoy seguro que les va a ser de gran ayuda. Te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, ñe.